Hola a todos y bienvenidos a Danzen, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ella. El día de hoy veremos la siguiente parte de desigualdades con valor absoluto, caso número 4. Vamos a trabajar con valor absoluto mayor o igual que un número. Vamos a resolver este tipo de desigualdades y veremos cómo se comportan en la recta numérica. No siendo más, comencemos. Esta es la ecuación que rige el caso 4 de la desigualdad de valor absoluto. valor absoluto de X mayor o igual que B es a los X menores o iguales que menos B unido a X mayor o igual que B. No olvidemos que en algunos textos no aparece X sino la, una variable A. Pero en ambos casos es lo mismo. Vamos a resolver ejemplos aplicando este caso. Tenemos este primer ejemplo. Valor absoluto de 5x medios más 1 mayor o igual que 10. Como tenemos acá, esto sería x que haría 5x sobre 2 más 1 menor o igual, en este caso como tengo el 10, sería menos 10. Entonces vamos a resolver esto. Para ello vamos a resolver la carita feliz. Le ponemos un 1, extremo con extremo, y por último esta parte. Eso nos quedaría 5 por 1, 5, 5x, más 2 por 1 nos da 2, y 2 por 1 nos daría 2. Menor o igual que menos 10. Ahora, ¿qué hacemos? Este 2 que está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Nos quedaría 5x más 2. Menor o igual a 2 que multiplica a menos 10 Eso nos quedaría 5X más 2 Menor o igual que menos 20 Ahora, este 2 que está sumando lo pasamos a restar Quedaría 5X menor que menos 20 y menos 2 Entonces quedaría X menor o igual que menos 22 Y el 5 que está multiplicando lo pasamos a dividir Quiere decir que una parte de la respuesta es esta, los X menores o iguales que menos 22 quintos. Ya hemos resuelto esta primera parte. Nos falta mirar qué pasa cuando X es mayor o igual que B. Miremos. Continuemos con la siguiente parte. X mayor o igual que B. Volvemos a copiar. Entonces sería 5X medios más 1, valor eh, mayor o igual que 10. Hacemos lo mismo. Esto quedaría, ponemos el 1, extremos y medios, 5X más 2, y acá tenemos el 2 mayor o igual que 10. Ahora, este 2 que estamos dividiendo pasa a multiplicar, queda 5X más 2 mayor o igual que 10 por 2, esto nos sigue dando 20. Ahora, este 2 que está sumando pasaría a restar, quedaría 5X, mayor o igual que 20 menos 2 nos daría 18. Entonces 18. Y por último tenemos este 5. Como está multiplicando lo pasamos a dividir. Quedaría x mayor o igual que 18 quintos. Vemos que no se puede simplificar siendo esta la siguiente respuesta. Entonces tendría los x menores o iguales que menos 22 quintos unido los x mayores o iguales que 18 quintos. Estas son las respuestas que necesitamos para desarrollar los intervalos en la recta. Vamos a utilizar la recta numérica y vamos a poner estos valores. Ahora, con estos valores vamos a ponerlos en la recta numérica. Empecemos por el primero. X menores iguales que menos 22 quintos. Quedaría por acá. Menos 22 Corrijamos allí, menos 22 quintos. Como es negativo, queda al lado contrario. Dicen los menores, pongamos acá. Como es menores iguales, esta bolita es rellena, rellenita. vamos hacia este lado. Entonces serían todos estos valores. Ahora el siguiente, 18 quintos, quedaría por acá. Queda a este lado, 18 quintos. También es mayores iguales, entonces... Estaría por acá y e iría hacia adelante. O sea que todo esto sería respuesta. Y como es cerrado, también la bolita debe ser llenita. El ejercicio nos dice que la respuesta es la unión de estas dos partes. Entonces, ¿qué nos quedaría? De la parte de acá sería todo esto unido a esto. nos quedaría desde menos infinito a menos 22 quintos. Cerrado, entonces ponemos corchete, unido desde 18 quintos, que también es cerrado, coma infinito positivo. Quiere decir que esta es la respuesta del ejercicio. Menos infinito menos 22 quintos, unido 18 quintos a infinito positivo. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. 3 menos x, valor absoluto mayor o igual que 3. Entonces reemplazamos, donde está x vamos a poner 3 menos x, menor o igual, este caso sería menos 3. Y el otro caso sería 3 menos x, mayor o igual que 3. Entonces vamos a despejar, este 3 es positivo, pasa al otro lado, quedando con signo negativo, quedaría menos 3 y menos 3 menos x menor o igual que menos 6 como acá hay un menos 1 lo vamos a pasar de la multiplicación a la división entonces como es negativo cambia en sentido la desigualdad que sería 6 menos 6 dividido menos 1 y menos 6 dividido menos 1 pues nos va a dar 6 quiere decir que x es mayor o igual que 6 esta sería la primera respuesta del ejercicio los x mayores o iguales que 6. Ahora venimos para el siguiente caso. 3 menos x mayor o igual que 3. Hacemos lo mismo. Pasamos el 3 para el otro lado. Quedaría 3 menos 3. Esto nos daría 0. Quedaría menos x mayor o igual que 0. Como es negativo, quedaría x mayor o igual que 0 dividido menos 1. Pero no olvidemos, como es negativo, cambia el sentido de la desigualdad siempre que tengamos un signo negativo debe cambiar entonces quedaría menor o igual ahora teniendo esto 0 dividido menos 1 nos va a quedar 0 quedaría los x menores o iguales que 0 o sea que esta sería la otra respuesta del ejercicio x mayor igual que 6 y los x menores iguales que 0 entonces vamos a llevar estos puntos al plano cartesiano Ahora, teniendo estas respuestas, vamos a llevarlas a esta recta. X mayores iguales que 6. Entonces ponemos el 6, nos quedaría por acá. Vamos a hacer 2, 4, 6, que acá quede el 6. Y decimos mayores iguales. Bolita cerrada y mayores iguales. Entonces todo esto va a ser respuesta. Y la otra dice los X menores iguales que 0. Entonces estaría por acá. También es cerrado e iría hacia este lado. Entonces todo esto sería respuesta. Entonces, como dice que es unión, entonces unimos ambas respuestas. Entonces sería desde menos infinito, coma cero cerrado, unido desde 6, infinito positivo. No olviden que el infinito siempre se deja en paréntesis. O sea que esta sería la respuesta del ejercicio. Menos infinito coma cero cerrado unido 6 coma infinito positivo. De esta manera concluimos esta cuarta parte y terminamos la, el tema de desigualdades con valor absoluto. Si te gustó mi video no olvides compartirlo en tus redes sociales. De igual forma dar me gusta y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. Hasta pronto.